Amigos, retornamos nuevamente por aquí. En estos momentos nosotros recibimos la visita del diputado Juan Dionicio Rodríguez del Frente Amplio, diputado nacional, pero no solamente eso, uno de esos diputados que siempre asume la vanguardia en los temas que son de interés nacional. Honorable, bienvenido a este espacio. Gracias, Robert, y gracias por invitarme a tu programa. Me uno a la reflexión que tú acabas de hacer con relación al doctor José Joaquín Puello. Y para mí es un honor compartir contigo este espacio de Teledebate y además el legado que tú estás continuando, sí, que sí. no es fácil. No es nada Pero fácil. creo que lo está haciendo excelentemente bien. Muchas gracias, honorable. Yo le digo siempre a los amigos y aquí en el canal, me han puesto una soga muy alta, pero con el apoyo de amigos como usted y la audiencia, nosotros vamos a intentar, no saltarla, acercarnos a ella, que es lo más importante. Bueno. Honorable. Yo me lo reto. Sí. <risa> Honorable, muchos temas. Vimos en esta semana. Usted hizo algunas declaraciones muy puntuales con relación a cómo marcha el gobierno y demás. ¿Cuál es su lectura en estos momentos a la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, honorable? Bueno, mira, nosotros que apoyamos este gobierno, que creemos que el presidente Luis Abinader es un gobierno de transición y que eh, él encarnó un sentimiento nacional que había aquí, que había que salir del partido de la liberación dominicana. Y hoy, eh, en la valoración que nosotros tenemos, sabemos que el gobierno ha hecho esfuerzo extraordinario por el caso de la pandemia, este eh, asunto de la guerra Rusia-Ucrania, es un elemento que se agrega a la situación de crisis mundial, a la inflación y que el gobierno ha dado paso importante con sí. relación a esos temas. Sin embargo, en la valoración que tiene el Frente Amplio, entiende que el gobierno ha eh, ido mucho más hacia una clase, a una élite económica, de la cual incluso increíblemente él no es parte de esa élite económica. Esa élite lo enfrentó en algún momento. Sí. Él no eh, formó nunca parte, pero hoy él está gobernando para esa élite. Y a pesar de los esfuerzos y de la, los anuncios en la clase media, en los sectores eh, pobres de la sociedad, en los trabajadores fundamentales, los trabajadores y trabajadoras que son los que hacen la riqueza, que son los que crean la riqueza en la República Dominicana, el gobierno como que no está en la línea en que nosotros pensamos que debió de eh, dirigirse. En la República Dominicana... Eh, debió de iniciar un proceso con la muerte de Trujillo. Pero ese proceso lo continuó Balaguer y continuamos con el trujillismo sin Trujillo. Pensamos que Leonel Fernández iba a continuar esa, a hacer esa transición, ese rompimiento de ese régimen que todavía nos gobierna. Sin embargo, Leonel se arrodilló ante esa élite económica. Hoy el presidente Luis Abinadel también eh, ha sido eh, absorbido por esa élite económica, que no es que nosotros estamos contrarios a los empresarios, nosotros ningún país se desarrolla sin empresarios, nosotros creemos en el empresario, pero nosotros queremos un empresario honesto, un empresario que, que piense en la producción nacional. Para ponerte un ejemplo, nosotros quisiéramos preguntarnos 255 mil millones de de pesos dominicanos que tiene el presupuesto del 2002 para en excepciones, me gustaría y me pregunto: ¿cuánto empleo de calidad van a generar esas exenciones al gran empresariado? ¿Cuánto dinero va a volver por el pago de impuestos directo o indirecto de ese empresariado? ¿Va a devolverle al pueblo dominicano? a agroindustria, a tecnología va a avanzar la sociedad dominicana con relación? Entonces esa es una pregunta que el Frente Amplio se está haciendo y que el gobierno también debería responder porque nosotros tenemos 50 años creciendo económicamente y tenemos un quintil de que la canasta básica familiar está en 26 mil pesos pero increíblemente el salario mínimo es de 10 mil pesos. Entonces eso hay una... y ahí tú no estás agregando... Eh, alquiler de hogar, ni, ni, ni lo gasto médico, los gastos de bolsillo, como se dice. Eso es solamente para alimentación. Entonces, en esa valoración nosotros creemos que el gobierno se ha alejado de lo que le dio origen, de lo que lo llevó al poder, pero de, también de su origen, del origen de Peña Gómez, sí. que porque el PRM es la continuidad jurídica del de PRD y hay una preocupación porque la historia está ahí. ¿Qué pasó con Jorge Blanco? No retrotrajo a Balaguer. ¿Qué pasó con Hipólito? No devolvió a Ponde Lionel. Entonces nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, volver para el PLD ni para el otro PLD. Entonces esa es la preocupación que tiene el Frente Amplio. Honorable, dos puntos ahí que me llaman a la atención. Usted habla de la continuidad de un caudillismo, de esos regímenes, pero... El, el discurso que se vendía en la propuesta del presidente a Luis Abinader es el cambio. Entonces usted entiende que no ha habido ese cambio, honorable. Mira, el cambio en la República Dominicana debió encabezar el presidente, pero rompiendo un poco, es decir, haciendo una raya de pizarro con el gobierno sí. pasado. Y es, y es verdad que el gobierno dio un paso importante en términos en de corrupción. Es decir. La designación de la Procuradora General de la República es un paso importante, pero el gobierno acaba de dar un paso para atrás. ¿Cuál fue ese, Honorable? Ese paso para atrás significa que el gobierno le acaba de entregar un corredor a una persona que fue condenada por estafar al gobierno. El corredor de la charla, sí. esa persona se condenó, el gobierno anterior lo indultó ...por estafar al gobierno... ...y cómo que nosotros... ...yo no tengo nada con ese señor... ...ni sí. siquiera lo conozco... ...pero esa es una mala señal... porque ...hay, hay varios señores... hay cual? ...bueno, ¿vale? estoy a, me estoy refiriendo a Cambita... Okay, ...al muy señor bien. Pulinario... Muy bien, ...ese sí. señor fue condenado... ...por estafar al gobierno... ...pero no solamente por estafar al gobierno... ...sino también por estafar a los choferes... ...porque él dirigió también la caja... ...la caja de ahorro de los choferes... ...entonces, esa es una mala señal... ...a la lucha... Okay que este gobierno inició eh, contra la corrupción. Entonces, esa es una preocupación que tiene el Frente Amplio, porque nosotros sabemos de la honestidad y de la seriedad del presidente Luis Abinader, Pero esa es una preocupación que tiene el Frente Amplio. Sí. Y no eso tenemos de... que superarlo. Sí. honorable, cuando usted dice que se unió a los empresarios, eh, ahí porque usted no está en contra de los empresarios, pero usted le ve con preocupación de que se haya unido a los empresarios, ¿en qué sentido usted se refiere a eso, No es que se haya unido a los empresarios, lo sí. que estamos diciendo es que la élite económica que han gobernado este país por muchos años, de, de la misma fundación de la República, no han producido los cambios, que la República Dominicana requiere, porque nosotros no tenemos problema que le entreguemos 2 mil millones de pesos a los empresarios si nosotros vamos a tener empleo de calidad, si nosotros vamos a garantizar que, se va, que la pobreza va a desaparecer en este país, porque no se puede gobernar sin empresarios. Okay. El gobierno y los empresarios tienen que andar juntos para el desarrollo del país. Ahora nosotros queremos empresarios honestos, empresarios que paguen los impuestos, que no eludan pagar los impuestos, pero que tampoco engañen al Estado eh, eh, el, con la ilusión para no pagar la, los impuestos y que entonces estén exigiendo exenciones cuando no pueden generar eh, trabajo de calidad, no pueden eh, mejorar las condiciones de, de, de mantener o de garantizar la eficiencia en todos los servicios en la República Dominicana. El empresariado en este país, señores, nosotros no somos autosuficientes solamente de arroz. Es decir, aquí los empresarios no han podido resolver el problema de la autoalimentación del pueblo dominicano. Y nosotros, y es correcto que el gobierno le, le dé excepciones, acabamos de aprobar una ley de tasa cero, pero nosotros necesitamos empresarios que amen este país, que sean honestos, que paguen los impuestos, que le den mejor calidad a los que producen la riqueza, que son los trabajadores y trabajadoras, porque yo te puedo poner un ejemplo, Robert, en la medida en que un empresario le pague mejor a un trabajador o que genere empleo en el barrio, si había una friturera van a haber cuatro okay. y esa familia va a estar en mejores condiciones, y esa, los estudiantes o los hijos de ese, de ese empleado, de ese empleado van a estar mejor. Entonces nosotros necesitamos resolver el problema de la pobreza. Y eso es gobierno y empresario, pero juntos, pagando los impuestos, generando empleo de calidad y pagando mejores salarios. Honorable, hacemos una pausa para retornar y continuar con estos temas, porque tenemos que hablar de eso que usted decía de tasa cero y su opinión en este sentido. Venimos en un minuto.